En el nuevo paradigma se pone en evidencia que el protagonismo ya no está fuera del ser humano, sino en el interior de este, Pero sin olvidar, claro está, la interacción con el exterior. La persona, para adaptarse a esta nueva realidad, tiene que poner su identidad en un nuevo ser, caracterizado por una toma de conciencia plena a partir de un desarrollo sistemático, continuo y armónico entre el pensar, sentir y experimentar, es decir, la toma de conciencia en sus cuatro dimensiones, racional, emocional, sensorial, intuitiva y experimental. El directivo del siglo XXI, el BCO, plasma su nueva identidad personal en la implementación de una nueva identidad corporativa, BCO. En esta nueva visión de la empresa como ser vivo, siendo el protagonista, el BCO consciente, tiene que enfrentarse a nuevos retos y adquirir nuevas herramientas para gestionar el éxito adecuadamente. De la misma manera que las nuevas competencias del BCO se encuentran dentro de sí mismo y no fuera en el ser y no en el hacer, con las nuevas herramientas sucede lo mismo. Para poder conectar con el propio ser y actuar exitosamente en el mundo personal y profesional, tenemos que conocer las siguientes herramientas, basadas en nuestro órgano estrella, el cerebro y sus procesos cognitivos. Con él, se convierte el conocimiento de los procesos cerebrales en potentes herramientas internas, fundamentales para tener éxito en la gestión y dirección empresarial. El objetivo fundamental será entrenar el cerebro del BCO en un conjunto de herramientas para que pueda responder adecuadamente y a tiempo teniendo en cuenta la velocidad vertiginosa en el que el nuevo paradigma impone. Las herramientas que todo BCO tiene que conocer y dominar y los procesos en los que se tiene que entrenar son atención consciente, concentración consciente, neuroplasticidad autodirigida, neuronas espejo, conocer el inconsciente, inteligencias múltiples, procesos creativos y desarrollo sensorial integrado. La mayoría de estas herramientas ya han sido implementadas en el tejido empresarial, comprobando su utilidad y ventajas. Sirva de ejemplo la multinacional Google, que utiliza el nuevo paradigma empresarial en su organización. Han sido pioneros incluyendo estas nuevas herramientas internas en su programa de formación a los empleados, denominado Busca en tu interior. Jade Meng Tang, promotor y responsable de los programas de crecimiento personal en Google, manifiesta lo siguiente, después de implementar en sus ingenieros este programa. En este programa, Busca en tu interior, que impartimos en Google, hemos constatado que sus contenidos teóricos y prácticos fomentan la creatividad, la productividad y la felicidad de los asistentes. Aprendieron a calmar la mente cuando lo necesitaban, mejoraron la capacidad de concentración y creatividad, a desarrollar el optimismo y la resiliencia necesarios para prosperar, a cultivar la empatía por medio de la práctica. Pero para mí, lo más satisfactorio es constatar lo bien que funciona. Busca en tu interior, para gente corriente, en un entorno profesional y en medio de la sociedad moderna.